Nuestra Constitución promueve un espíritu democrático y participativo en Puerto Rico, por lo que garantiza y protege el derecho a la huelga y a establecer piquetes, con el fin de defender nuestras libertades y derechos.